Uy, ¡Unbox! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing muy variado. Y vamos a empezar con estos seis sobres de Amanecer Majestuoso. Esta los Art que nos dieron al adquirir estos sobrecitos. Eh, también vamos a estar abriendo estos cuatro sobres que nos dieron por participar en torneos organizados por la tienda. Con cada participación nos dieron una furia de relámpagos y un OTS-16. Más adelante les voy a platicar cómo me fue en estos dos torneos que participamos. Y por último vamos a abrir un Dual Overload. Que es un producto ya de, de, que ya tiene tiempo que salió, pero es muy bueno. Y en realidad esto nos va a servir para reforzar sobre todo nuestro extra deck. Entonces vamos a empezar con el Unbox. Eh... Estos sobrecitos de Dawn of Majesty los obtuvimos como una venta anticipada. Lo, lo, la fecha ya de salida es el día 13 de agosto del 2021. Entonces vamos a ver qué nos viene. Y como pueden ver está en español. Aquí está el, la primera foil. Jinete dragón de perdición más oscuro. Acción Vortex, Vortex, Comercio de Margen, Cargando Trirámide. Vamos a ver: Carpónica, Bestia Mística del Bosque, Pedir Gusto, Absorción Majestuosa, Pista de Polvo de Estrellas, Meca Mortero, Magi Llave. Garestrozador, vaya nombre. Intermediador, Springan. Su chastillero costero Gunkan, Punto de cena. Especial del día, su charco Gunkan. Vaya nombres. Vamos con el siguiente. Envía paparazzi, figuras de Acámbaro, cronómalas Shari, Susharko Gunkan orale, Este es un monstruo normal con 2000 de ataque Melondrina lenta, wow, órale! ¡Oh, Esta carta está bastante padre, wow La alma espada iris. Creo que es de lo mejorcillo que nos pudo haber salido en esta bueno en estos sobrecitos. Para hacer solo 6 y que nos haya salido una secreta, pues nos fue bastante bien. Ya con eso cumplimos. Surtidor de monstruos. Viento de popa de gusto. Desbloqueo majillade Intermediador spring guns. Eso sí que no me lo esperaba, la verdad. Es que pues son muy pocos sobres. Es muy, muy baja la probabilidad de que te salga algo así. Mm. Tomando la esencia de la vanidad. Golondrina lenta. Calvkiss. Cal de majillave, cañonero. Bedir gusto, espejismo majestuoso. Insecto shinobi. haga Curemino, qué nombrecitos cargando trirámide, dos sapos con un aguijón. <risa> este está muy bonito. El arte es súper gracioso. ¿Eh? Glifo Esperanza Cronómalo, y estos me parece que es un arquetipo nuevo. Insectos, entonces, bueno, al menos ya tenemos uno de ellos. Vamos a ver qué más. su Susharko Gunkan, tragedia despiánica, mador de agua glacial, despia, teatro de los señalados, caída del ala, pasuzule, rey bestia desatado, intermediador de Springans, Síntesis de Dimero. El último, a ver qué tal nos sale. Y vamos a ver qué tal la suerte el día de hoy. Aero Ada 3. Envía Parazzi. Envía Parazzi. Shari, Susharko, Guncan. Gaia Armadura. Protege Dragón. Wow. <risa> bueno, una ultra rara. Una secreta. Que bien está pintando este un box dramaturgo de Despia. Especial del día. Suchar Kogunkan. Movimiento final. Gokui. Otro insecto. Y cargando Triramide. Eso es todo. ¿no? La verdad es que nos fue bastante bien. Para ser solo seis sobres. Nos salió una Ultra y una Secreta. Y bueno, a ver, vamos a ver, este es un Lost Art que nos eh, dieron en la compra de esos seis sobrecitos Y es este Ita Ardiente Y bueno, no, no sé si ustedes eh, lo sabían, yo la verdad no lo sabía Pero se les llama Lost Art porque eh, en su cuando fueron publicados por primera vez venían censurados O bueno, cambiados a alguna alguna parte, se, se les había cambiado entonces si buscan este, este mismo eh, carta de monstruo Van a ver que es diferente en el escote de la chica Entonces eh, estos Lost Art eh, los están dando eh, Pues sí, al comprar cierta cantidad de producto te, te dan a escoger alguno o te dan alguno en específico Y pues bueno, este fue el que nos tocó Y bueno, pues esto fue por, por parte del Amanecer Majestuoso Vamos a proseguir con estos de acá y pues vamos a empezar con estos de furia de relámpagos. Este es un sobrecito que eh, ya abrimos por ahí algunas cajas, pero bueno vamos a ver, son dos sobres, pues, pues a ver qué nos salen estos. Igual están en español. Danamari, Ignester, ZW Pegasos de doble sable, botín Springans, estrella pirotecnia. Y una ultra rara. Wow. Dignidad Roca de Guerra. Bastante bien. Gritos de los señalados. Rosa del nacimiento basal. Juicio de los señalados. Tu y i, A i. Y bueno. Para hacer dos sobres y que nos salga una ultra. Bastante bien. Y pues vamos a ver el último. Segundo o último. ZS Sabio Armado. Anamari Ignister. Buffo Embajador de Sombrero. Eh, Cabal Noche de Estrella Ciel. Y un Tribrigada. Dembrum, el Desenfrenado Devastador. Y este es muy bueno para justamente esa baraja Tribrigada. Que, que la verdad es que les fue bastante bien en el torneo. En el torneo de este bueno este torneo se hizo como hace dos semanas me parece eh, torneo organizado por Konami eh, varios varios jugaron con Tribrigada y les fue súper bien gran golpe roca de guerra juicio de los señalados terrores del bajo raíz Bulla incandescencia entonces una ultra y una súper rara Ahora, pues bueno, vamos a abrir este OTS. Estos solo traen tres cartas por sobre. Y por una razón extraña, el sobre es como más, más ancho que lo normal. Estos, eh, pues bueno, en realidad eh, en el torneo pues no nos fue tan bien. Porque nuestra baraja está muy incompleta. Nos faltan varias cosas. Bueno, vamos a ver qué, qué viene. Destello, polvo de estrellas, soplo de... Y Rey de los Servientes de la Calavera. Y bueno, yo les estaba platicando. En realidad no nos fue muy bien. Eh, participamos en dos torneos remotos. Y eh, pues sí, prácticamente. Pues ahí dimos un poco de lucha en algunos jugadores. Pero bueno, terminamos perdiendo varias de estas partidas y pues bueno vamos a seguir reforzando nuestra baraja eh, igual destello polvo de estrellas destello polvo de estrellas y dice transgres trans transversora geonator y bueno pues esto en estos creo que no nos fue tan bien pero bueno vamos a seguir participando a ver si eh, nos sale algo un poquito mejor. Y bueno, les comentaba que eh, mientras abro este... Pues sí, la verdad es que nuestro, nuestro extra deck está muy, muy incompleto. Prácticamente tenemos, no sé, muy, muy pocas cartas y, y pues muchas no son de utilidad. Entonces, eh, aparte de que no, en, un, en una partida, recuerdo, me salieron me salieron dos malas pero así pésimas manos, prácticamente no pude hacer nada y pues pues perdimos. Entonces, eh, y eso es porque les, les digo, nos faltan, nos faltan cartas y, eh, y pues además metí así cualquier cosa para completar la baraja y pues resultaron que nos salieron en, en la... En la primera mano de, nuestra, de una de nuestras partidas. Y después nos volvió a salir igual una mano pésima. Que no pudimos hacer prácticamente nada. Y bueno, este, esta cajita trae una cartota. No es foil ni nada. Simplemente es enorme. Y vamos a ver cuál es. Pero. <risa> ah, wow. Es el... Guía de, de turismo del de bajo mundo. Esta carta también es bastante poderosa. Se utiliza para muchos combos. Al menos eso es lo que he visto. Pero bueno, ja, qué curioso. Y la verdad es que el arte está muy, muy es muy peculiar. Y bueno, pues vamos a, a pasar con los sobres. vamos a empezar del lado izquierdo como es de costumbre y estos si sí vienen en inglés entonces eh, vamos a ver qué tal nos va hollow gigants hysteric sign cross rose dragon salamandrate mirage y Scrap Otros, Muy bien. Y bueno, en general, eh, muchos, como pudieron ver en este primer sobre, vienen muchas cartas para el extra deck. Que es justamente lo que nos viene haciendo falta. Un extra deck poderoso. Número 27. Drag note Dratnoid, vaya nombres. Mira, <risa> este se ve muy, muy padre. Sinet Mining, Card of Fate llama Emperor. el siguiente herald of mirage lights mystical space tifón Mecha phantom aurora auroradon swap frog ddd avis king gilgamesh Con el siguiente, otro número 27. Otro de estos, Dingirsu. Este lo estábamos buscando para nuestra baraja. Dingirsu, The Occurs of the Evening Start. Perfecto. White near Kubik Dharma. Very brand Red, mm, Red Raptor. White streaks. Madolche, Magilane, Protector World of the Destruction Swordman, otro de estos, Admirage. Y vamos por el último. Que bueno, pues al menos ya nos salió una de las cartas que estábamos buscando.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 Y este Umbrella. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al resumen. Eh, en esta ocasión pues no hicimos un checklist, así es que lo vamos a dejar en blanco. En cuanto al precio de los sobres, fueron 33 dólares. Y de la caja de eh, Dual Overload fueron 35 dólares. Eh, como pueden ver los sobrecitos que nos dieron como por, como por la participación en los torneos no los estoy contando porque es, pues en realidad yo pagué la entrada para el torneo y pues eso fue un, un eh, pues digamos de alguna manera regalo de la tienda y eh, en este caso las metálicas que no salieron suman en total 140 dólares también omití en la cuenta las eh, metálicas que nos salieron en los sobres que nos eh, obsequiaron a continuación pongo el top 5 de cartas según el precio. Ya por último vamos a pasar a lo que es la favorita que en esta ocasión es la alma espada iris. Y bueno eso es todo por hoy muchas gracias y hasta el próximo Yugi Unbox.